Bueno, bueno, bueno, chicos, pero ¿qué, está, qué es lo que estás faciendo? Pues sí, chavales, la cuarentena, eh, estar confinado solo en... Es lo que tiene, tío, sí, sí. Es, bueno, era rubio, luego blanco y luego a ver si lo plateamos un poco. Hoy os con un vídeo nuevo, ya sé que esta cuarentena no estoy haciendo una... Bueno, nada, no estoy haciendo absolutamente nada, pero intentaré subiros alguna que otra cosita. Y nada, este vídeo lo tenía grabado de antes, así que aún sigo siendo Sin hacer nada por muchos vídeos que veáis, eh, son vídeos viejos, así que el pelo será normal. Así que, nada, disfrutarlo no salgáis de casa, por eso hacemos estas cosas la gente que se aburre. Y nada, pues espero veros pronto, un besito y nos vemos ahora. Oh, a ver, empezamos, ¿eh? ¿Empezamos? ¿Empezamos mal, ¿eh? <risa> Empezamos mal, ¿eh? Pero no me agarres, perra. Y la agarra y me dice... Me agarra... me estoy agarrando la mano ¿Cómo que no? esto para que... No me acuerdo de cómo funcionaba esto casi casi Madre mía sí, Hay que desconectar los cables para el disco Andy preciosa ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y tú qué tal? ¿Cómo fue las vacaciones? Las fiestas, Ay, la navidad ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Cuéntame, cuéntame A ver, ¿qué me cuentas? Ay, no puedo Cu madre. Cuéntame, sí. cuéntame ¿Qué? Cómo, ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Cuéntanos, cuéntanos. Ah, la hostia, me los cables ¿también? Sí, sí, sí, te los estoy trayendo. Los cables da muerte. Ahí, ahí. Vas a enchufarlo de tirón. ¡Sí, no! Let's go. Eso no sé si se va a enchufar o no. Ah, sí, mira, mira, mira. De tirón. venga A ver, espera. De tirón. Tengo el rojo. Les desinxufé y les desinxufé de golpe. es, rojo. Ahí, ahí, exacto. Qué ortopédicos, hijos de la. Sí, eso... no. no Ahí está. Ahí está. ¡Que, sí, que, sí, que, ya está. ¡Que nada, sueltes! Ya lo he suelto. <risa> ya está, justo. ¡No! Se cierra solo, no, eh. No, no, no parece que se cierra. vale, vale. vale. Te traigo este, te, te traigo el generador. Ya está haciendo experimentos. Experimentos o sea. Levántate. Pero ponlo bien. Bah, ya lo pondrás tú, va, ven. Que te lo enchufo todo. Ven, Julio. Y ahí lo tiras <risa> Digo, <risa> <risa> pero, pero. Julio, si lo tiras ya no vamos a poder enchufarlo. Espérate <risa> para acá. Fíjate. A ¡Ah! <risas> no, <risas> <risas> vamos mal vale. eh. Julio, Julio, Julio, déjame pa, por favor eh, por favor. Vale, vale, vale, aguanto lo aquí, aguantalo ahí, perfecto. Si no llega. Así que llega. <risas> vale, uno. Trabajo, trabajo en equipo, trabajo cable. cable rojo. Conectado, ya el azul, el, el, el azulito, azulito. Se la meto por el agujerito. Let's go. Si ¿Sí o no, que máquinas, chavales. Somos unos pros. Claro. <ríe> abre, abre, perra, abre. Alguien, alguien tiene que pulsar el botón. Espera, espera, pulsa, pulsa. Si ¿Sí o no, let's go. Pues yo y Julia a la feria y casi se salió del pinche juego eso, o sea, me sentí que salía por arriba ¿Qué juego? ¿Qué hicisteis? Miedo me dais oh, Qué bueno soy, tío. ¿Qué miedo me dais qué bueno soy. ¡GORQUITA MÁQUINA! ¿Qué pasa, fiera? ¿Estás no? mamadísimo? Eres un puta crack, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gorga? Tío, tiempo que no nos habíamos, ¿eh? ¿Cómo vas, guapetón? ¿Cómo vas? ¿Cómo, cómo tú vas? Como tú vas, yo ando de ahí, como yo voy. No ¿Eh? aquí hay un, un caminico. ¿Qué has hecho? Espérate, ven, ven. espérate. Ven para acá. Voy, un zoom. Ya lo ponemos por aquí. A ver. Aquí necesito. Sí. Ah, espérate. Aquí, aquí tienes que posarlo. No, Let's go Espérate, espérate, no, no, no, no, no Por favor, déjame pa Súbete ahí Voy Uff esta puerta para qué sirve? Esta puerta para, para portear, tío Si es una puerta se portea ¿Vivo las puertas Let's go ¿Qué y, puerta? ahora, ¿Y ahora qué? Ahora puta Se Me sacaba el raspón, Chonet. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? de puta. ¿Qué? ahí hay más? ¡Qué Let's pinche go. perro, loco! ¿Y qué tal, gorquita? ¿Qué hiciste estas navidades? Contadme qué os han traído los reyes y esas vainas, loco. Contadme, contadme. Tengo, tengo, tengo ganas dale, de saber qué hicisteis. Conecta. Conectadlo. Eh, rojo. Ahí, ahí está. Me he enchufado. Con la puta. ¡Te lo sube! Espérate espérate ahí. Sí, la, súbela, súbela. Espérate, a ver si así se puede. Sí, así se puede, a ver. Apañado, lo no me lo apañado. Está dibujado con el ano, pero mola mucho, eh. Está, está hecho con el puto ano, eh. ¡Viva! Se han chufado solo, tío. Se han chupado solo. Hola. ¡Je, ¿Ah? <risa> ha chupado a ¡Ha enchufado. ¡Abre la puerta esta! Voy. ¡Ay, no! ¡Esto no es la puerta! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Ha <risa> chupado el rojo! ¡No! ¡Aquí chupado. no va! Espérate. Ahí, dale. ¡No! Aquí tampoco. Dale. <risa> <risa> ahí, ahí está. Dale, yo he enchufado. He enchufado, loco. Ah, marcado. Bien... Mierda, aquí lo hemos hecho mal. Cusa. <risa> eh, bloste. <risa> ahí a la vale. izquierda hay otro, eh. Fíjate. Quizás hay que pasarlos por arriba. No lo sé. ¿Y por qué hay aquí esto? ¡Ah, no estoy espérate! ¡Vente, vente, vente, vente, vente, vente! ¡No me ha acabado, no me ha acabado aquí, eh! No, no... No lo hemos hecho bien ¡Vente, vente! vente sé, I need your help! ¡Voy! ¡I, I need you! ¡I need oh. you, I need you, I need you! Se sí, trambólico, ¿qué le ha pasado? Ay, ay. Ay, ay. Hostia, va a llegar esto. <ríe> ¿Y cómo lo has hecho? Pues a ver, cuéntame. Espera. Eh... A ver, lo voy a levantar. Este... Mister... Uh, le cuesta, le cuesta. Empuja, empuja. Yo levanto. ¿Qué Ahí, ahí. No, no, no, no se puede levantar, loco No se puede levantar así que lo tenemos que meter por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí A ver, a ver si yo estoy joder Dime Mírame No me jodas, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? No, no tienes que conectarlo así, ven, ven, ven, ven, ven ¿Cómo coño? cuando pasó este, ¿para acá? ¡Ay! Uy. Nos hemos saltado algún que otro paso. ¿puedes, ¿Puedes volver? ¿Puedes volver tú? Eh... Vuelve para allá porque se me ha cerrado la puerta. Espérate. Espérate. espérate. Susídate, a ver. No, pues voy a caer en el mismo sitio. Espérate. Espérate, a ver si enchufo esto pero tú espera, tú espera ahí ole no Ah. a ver esto por aquí perfecto ahí, ahí perfecto ahí me llega, ahí me llega me parece que no es así pero pero pero pero pero o oh, no, retraso let's go let's go ha funcionado o no? espérate lo he enchufado no, y le he desenchufado. Mira, ¿me ves en la pared? Espérate. ¿Qué? Le he enchufado, ¿eh? Ahora... Sí, te veo. Vale, espérate. No te muevas, ¿eh? Vale. Hay tensión, hay tensión, hay tensión, hay tensión. Vale. ¡Lo ¡Pasa! ¿Pasa dónde? Coño, aquí hay una puerta que he abierto. ¿Has abierto la puerta? Sí. ¿Cómo lo has hecho? Pues enchufando esto, mierda. Enchufando esto aquí. No, mierda. A ver, vuelve a enchufar. A ver, el rojo. Eh... No, ahí no, ahí no. <risa> ¡No! Ahí no, sarte, coña. Ahí has está. otro. Joder, su puta madre. Salte de ahí ahora. Conectado. <risa> <Uf>. <risa> tú, espera, espera, espera. <risa> Algo ahí no va, no va, eh. ¿Y por qué no lo pones de caras? Porque no se puede subir. Hay un escaloncito. No, no, no le muevas. Si no, no no, no llega el cable. O sea, lo tienes que poner aquí, si no, no llega. Ya verás. Yo, yo te lo abro, ¿vale? Yo te lo abro y tú... Y tú... Y tú pasas, ¿vale? Paso por dónde? Por la puerta, te la voy a abrir ahora. ¿no? Dale, <risa> desconectado. Enchúfame el azul, por favor. No, el rojo no, el azul. Pero es que. Ahí, dale. Dale, Te lo abro, ¿vale? Dale. Sube, va. Tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira. Vale, pasé. Vale, pasaste. Vale. ¿Puedo subirlo más? Eh... No. Ahí está, los hacks, chavales, los hacks. ya está enchufado. Sí. Y ahora nos dan Vamos. estos largos. Vale, vale. Madre mía, qué control, qué maestría, sí, qué eh. todo. Que lo tengo flácido <ríe> Conectado Conectado Espérate Ahora aquí Dale ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Sóltala! Es como Creo que es como uno de esos cacharros que. Sí, tienes que darle y soltarlo. Ahí, ahí, ahí, ahí. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, la burra, la burra. Entiendo la burra. ¡Let's go! Hostia, ¿y ahora con esto? <risa> ¿Tenemos que mover eso? No jodas, yo no. ver Buah, esto es level chungo ya. ¡Eh! Hey, ¡Quita! Que tengo carnet de esto. <risa> <risa> dale a la palanca, dale a la palanca, yo giro. ¡Padel, para adelante, para adelante, para adelante! Pa ahí, ahí. Bien, bien, bien, bien, bien. Qué control de coche, bolas. Ahí, ahí te he visto, ahí te he visto, ahí te he visto, ahí te he visto bien. Ahí te he visto bien. Bueno, a ver. Lo empalmamos, ¿no? Directo, eh. Dale, dale, tira, tira. Dale, dale, dale. Bájalo. Voy. Dale. Dale, gas. Suelo. ¡Ay, que me caigo! ¡Jeje, ¡Ah! <risa> no! ¡Súbete, súbete! ¡Dale caña! A ver, tira para atrás. Tira para atrás un poco. Vale, espérate. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Tira para atrás, tira para atrás. Dale, no, está. Mira, mira. Da Pro. ya, ahí, ahí, ahí. Perfecto. Ahora, ahora giro. Vale, Pero, gira para otro lado, gira para otro lado. No, no, no, ya está, está. Gira a izquierda, ahí, ahí, ahí, ahí. Tira para adelante, pa a ver. No, vale. Tira para. Ahí, tira para atrás, pa tira para atrás. Ya. Vale, espérate. Que te pongo las ruedas rectas. Vale, ya, pégale. ¿Estas son rectas las ruedas? Sí, tira, verás. Tira para adelante. Vale, vale, un segundito, giro volante, dale. ¡No! Ahí, ay, ¡Padet! Ay. No te muevas. Suelo. Vale, ¡Le tengo... en verdad, me, me caí. ¿Le hemos subido? Vale, no, no suelo bien. Dios, sí, si lo he <risa> ¡Qué lo volcamos volcamos, ¡Qué lo volcamos? ¿En serio? <risa> ¡No! Le hemos volcado, loco, ya está. GG GG Ya está. Espérate, que te lo depulco, mira, mira, mira. Con mi poder. Ole, ya está, está, está, está, está, está. Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo. Ah, espérate, que están los cables enchufados. Dale. A ver. <risa> estoy como el lordo, tío. A ver, sube. Espérate, que el perro está borracho. Ya aguanto, ya aguanto. Ahí, ahí. Dale, va, tira <risa> para atrás, va. Tira para atrás, <risa> ya, ya aguanto, ya aguanto. Tira, ¿Tira, tira, tira? Espera, que te lo pongo bien. Dale, dale, dale, dale. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, <risa> chavales. Ingeniería, eh. Cuidado. que se nos va el coche. Gira a la derecha. Espérate, te aguanto. ¿Puedes? Ahí, ahí. Dale, buena, buena. Buenísima. ¡Ay! ay, ay ¡Qué se tumba! Ay, ay, ay. ¡No! ¡No! ¿Estás mamadísimo, hola ¿no? Sí, sí, sí. sí ¡Dale, va! Mira, ¡Qué de es ¡Let's go! ¡Chaval! ¡Sí o no? eh, Ya está, ahí sí. Aquí. No, un poco más, un poco más recto, ¿no? Ocúpate, tengo que buscar los cables. Va. Verás dónde vas a buscar la camioneta la verdad ay, pepe. Y suelta suelta Ahí está Epa Para adelante Vale, let's go ¿Traes esto o no? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí, ahí, ahí te he visto Venga, vamos, au, ¡Auro! ¡Auro! Au. Ah, bueno. Yo puedo con esto y tú con el otro Bájale, espérate, que cómodo esto Enchúfalo a la de esto que te, que te Voy, voy, voy, voy Vale, bajado No lo he bajado del todo, bol. No? Lo enchufando aquí ¡Eh, rojo A ver, el azulito Por el culo te la meto, enterito Venga, espérate por arriba, por abajo, dentro para adentro. Ahí está. Perfecto. Ya la estás liando. Déjalo ahí. Subo, subo, Sube lo más. Espérate, vale, se ha quedado bugger. ¡Se ha quedado bugger! ¿Se te ha colgado? No. ¿A mí se me ha colgado? ¡Luquitas! ¿Qué pasa, máquina? ¿Cómo estamos? Levanta, levanta el de esto. Voy. El, el, el, cach el cacharro esto. El, el cachimbolo, voy. El cachimbolo todo volado eh. Para arriba. Dale, va, bajado. Espérate. Vamos para arriba. Vale, vale, vale, vale. vale ver, ah, ahora, no. ahora he echa. Echa, echa, echa. No, espera, espera. <risa> espérate, espérate, verás. No. ¿Oh? ¿Me lo llevo? ¿En serio? Espera, espera. Espérate, no? para adelante. <risa> espérate, espérate. No. ha por culo. Uy, uy, uy, uy. uy, uy, uy, uy <risa> puja, puja, puja, puja, puja <risa> Para adelante, para adelante, para atrás. Para adelante, para adelante. ¿En serio? A ver, para adelante, sí. Y ahora la acabo de subir ya Vale, y me voy para atrás ya, ¿eh? Ahí, ahí, perfectos, perfectos Perfectos Por pues favor, déjame tirarlo al agua No se puede venir Sí se sí puede, sí, se sí puede, sí se sí puede, gente, sí se puede ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? ¿Qué es lo que está haciendo? Vale, giramos un poco por aquí para adelante, vale, perfecto, uh, suficiente. Lo ponemos recto, vale, girar así un poco. Venga, para atrás, no puede ser, tío. ¿Qué ha pasado? Que no me deja tirarlo, tío. No lo tires, no, no, me ha apagado el cachorro. Se viene loco. Se viene, let's go. Let's go. Si ¿Sí o no. Chao. Blasté. Ven, ven, ven. Lo sé. Espérate. No, Esto lo no aguanta mucho rato rápido. Uh, flipa, flipa, flipa, flipa. Mira cómo me deja el coche, loco. Que le dé una patallita final. Espérate. Una idiota. Abajo. Ah, <risa> no, por culo. ¡Uy, yeah. ¡Oh, vos! Vale, ya está, easy Vale, dale, dale al bicho Venga, perd le doy Espera, espera, espera, que tengo Una Dos ¿Por qué no me va esto, tío? Pésale, pésale. corre cruza! ¡Corre! ¡Corre, cruza! Wow, ¡Cruza! Ya está, ya está, ya está, Apar aparcado, loco. Qué buenos. Son. Qué buenos y qué culitos, chavales. ¿Y esto por qué? ¿Por qué, ¿Por qué hay esto aquí? Es pues un atajo. No digo esto. Ah, sí, me parece que con Antonio nos lo, nos lo pasamos del tirón. No sé qué hicimos, pero. Vale. Ah, vale. Yo, yo cojo la caja. Aguanta. Vale. Lo este, aguantame el pedal. Yo agarro la caja, la cajita. <risa> <risa> Hijo de puta. Eres bueno, eres bueno. Vamos no a nada casi, casi, casi, casi, casi, eh. La pillo. Bueno, supongo que aquí tenemos que pillar algo. A ver, va. Oye, vos, limotier. ¿Esto qué coño es? A ver, ¡let's go! Eh, he recibido la nómina ya. ¡let's go! Me sé de uno que me va a invitar al Magda. Sí, sí. ¿Hay algún fusible o algo? Aquí hay un texto que no sé qué coño hace. ¡let's go! ¿Qué eso? ¿Eh? ¡Tuya! <risa> ah, pues si lo agarro. Para que aquí me entre una embolia. Vale, me abras la ah, palanca. Vale. Me abras eso la bueno. palanca y yo. Así, no sé cómo funciona. Vale. De hecho, de hecho, yo creo que podría. Coge la caja y ve la pasarela. Voy, voy. No. Me, me, pasar... me he dejado saltar. ¿Te ves a pasar, vale, vale. Pero tienes que enchufarla, la pesarela. No, no hace falta. ¿Sí, claro. ¿Cómo? No vaya a llegar, tienes que enchufarla. Sí que, sí que, sí que llegas, sí que llegas. Si ¿Sí, yo... Ay, no sé, güey. Está furto, te vamos. Está ahí topetado, eh. Espérate, espérate. Problemas logísticos. Ahí, ahí. ¡Salta! Uff, justito, justito, eh. Justito te la mo, sí. Te ha roto un poco la crisma, pero sí. Sí, sí. Tuyo, let's go. Oh. Uy, boah. Wow. Eh. ¿Qué? ¿Hola? A ver, ¿qué pasa si me chupo? ¡Clac! Bueno, se nos va a la caja nos por culo, lo ves, ¿no? ¡No! No, no, ojalá. Mira, mira, mira. La saco, la saco, la saco, la saco. He dicho que la saco. ¿Se lo bajo? No, ya está, ya está, está. Vale. Eh, y ahora como los fachevos. Vale, espérate. Tengo una idea. Dale. Acércala, acércala. Dale, dale, tú dale. Espera, espera, espera. Dale, dale. Asota, asota. Dale, dale. ¡Let's go! Suéltala. Aún no. Ahora. Tuya. Bueno, está bien. mis mejores, pero está bien, está bien. hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. <ríe> vale, nos falta un cable, ¿no? Vale. voy abriendo la caja y todo eso ahora mismo. No, sí. Falta, falta. Los cables están ahí arriba. ¿Cómo llegamos a ver? Fuera. No, ahí arriba. Y por ahí hay dos más. ¿Los, no, los traigo o okay. no? Estos no, no, no, no. Ya tengo cables. Tengo cables, tengo cables. Espérate que los enchufo de tiros, mira. Ay no, mierda. <risa> un poco de altónico, eh. Jeh, <risa> mierda. Venga, los enchufo. Ahí ahí El... Rojo. ¿Por qué? Hay... ¿Por qué se me ha hasta ahí? No entiendo. Tiene un problema. Vale, Tuyo. Vale, Arriba. Let's go. ¿Y ahora qué? Acerca la caja. Ah, uy. Date, Date. Vamos, let's go. Los cables también, espérate, que te los suelto. Los cables, tú estira. Tira estira Esta ya me la caja ¿Pero los cables tienes? Aquí, aquí, fuera hay dos más Ah, vale, la ha vuelto pues Ah, vale, sí están aquí Dale, dale, dale Let's go, let's go, let's go ¡Vamos! Qué guapo, eh sí, Esto es juega es así, tranquilo, es entretenido son entretenidos, son entretenidos Cuidado Aquí <risa> homo, ¿no? Venga, va Dale, dale ahí, ahí. Dale, dale Dale Vale, ahora Buah, me acuerdo de esto, loco Aquí dentro ¿Aquí dentro dónde? Aquí En las válvulas estas ¿Soguro? Sí cada, un, cada trozo de carbón. Sí. Y tenemos que luego ir a buscar eh, más carbón con el camión. Vale, pues voy. Y luego sí, sí. Va, conduce. Le pesa el culo, eh. Joder si le pesa el culo a perro este. ¡Let's go! ¿Tú diriges, eh? No, no, no, diriges tú. ¿Yo? Venga, venga. Tú tienes el STI, ¿no? vale. vale, pues vamos. Vale, tampoco vamos. Tampoco vamos tan rápido aquí como... ¡Epa! Está petardea y todo esto gira, también, gira, eh. Gira, gira, gira, gira, gira, gira. por qué estamos arrastrando esto. Espera, espera. pensado. no me ¡No! has puesto el turbo eh vale <risas> me estoy comiendo la rueda para algo <risas> venga va venga va le cuesta gira esto o no gira ¿Has tocado? Ahora vengo. Confirmato, me el... ah, no ¡Frena, si ¡Frena! ¡Frena! Buu. ¡Madre <ríe> mía, no me daba tiempo, loco! Vale, dale, dale, dale. ¡Para adelante, para adelante, para ¡Para <ríe> para ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, dale! dale. Pun ¡Punto muerto! dale! dale! Ya, ya está girado, dale dale. <ríe> <¡Palante>! <ríe> ¡Madre mía! ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, ¿no? ¿Duro? Sí, sí, tirando, tirón estoy con todas, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay no me girado, no girado! Vale, sí, vale, sí. vale. Sí, sí, sí. No, espérate, espérate. ¡Gira, gira! Bien, bien, bien, bien. Bueno, luego nos tenemos que hacer marcha para atrás, ¿cómo lo ves? no ¡Pérate! ¡Espérate! Pero no, pero no la comemos. Tío, que ya llegamos. No, no, pero no, por delante no, no, no. Ay, no, no pero, pero, pero también. Corre, corre. No. No. No. Estoy aguantando. Corre, no. Estoy aguantando. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. Espérate, voy a subir primero a la rueda, a ver si me deja ¿eh? No, pero aguántalo, aguántalo, aguántalo ¡Ah! Dale, dale Dale, dale, estoy arriba, estoy arriba, estoy arriba No, no, no, no, no, no, no Esto, esto es chungo, eh, esto, esto ya es ¿Lo salvaremos? ¿Tú cómo lo ves? ahí tengo que girar a tope, dale. ¿A ¿lo puedes ayudar? No, <risa> <risa> Vamos a por culo no. no Pero tenemos que ir a buscar de nuevo sí. tío Ah, pero es que aquí hay otro ¡Porante, que aquí hay otro! Ya está, let's go Ya me jodería ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí easy, easy. Entonces todo esto, esto ha sido para nada Sí Filota puta ahora sí intento cargalo tope, ¿eh? Estuve viniendo, que esto no va a ser fácil Estoy andando, así que... Pues, estoy tirando No hay botón de sprint en este juego Es que le has puesto al turbo, tío Le has puesto al turbo y le has liado <risa> has puesto al turbo y ahí le ha liado ¡Eh, eh, eh, eh! Ni que tuviera un GTI, ¿eh? Madre mía Que no tiene que no que nada Vale, a ver un poco Adelante, Palante, adelante, palante, adelante! Ahí ¡No! ¡No! Ojo al detalle, este eh Se le va, se le va a furgo vale. ¿Cómo lo veis? ¿Aquí cae el carbón? Vale, let's go, let's go, let's go vale, tenemos que poner el carbón dentro Vale, vamos, vale, vamos, Pon todo el que puedas Voy hay fuego ahí. Supongo que no los tenemos que traer para encender eso. Para encender carbón. Bueno, yo te lo tiro y tú ya lo, lo, lo recoges. Carbón. Soy minero. ¿Qué estás haciendo? Pues poner carbón en el de esto. ¿Cómo? Pues cogiéndolo y tirándolo. ¡Hola! Hello. ¿Qué es el fuego? ¿Por encenderlo? Dale, dale. Ahora que son ¿Hay que cargarlo todo? ¿Eh? ¿Hay que cargarlo todo? No. Necesariamente no hace falta, pero contra más mejor, ¿sabes? Porque <risa> tienes que tener en cuenta el que perdemos por el camino, al turbo, al turbo! ¡A mí no me cojas! De <risa> dos! Me cojo dos! ¡Qué puto! Yo de 0 0 Ahí A ver, un poquito más Deja por la segunda... Anda se, cae por, se cae por los lados. ¿En serio? Vale. vale creo que es suficiente tenemos, ¿no? Pero se cae por los oh. lados. Espérate, esa es el, la clave. Lo más estúpido que hay. <risa> espera, espera, espera. Vamos a, vamos a hacerlo bien. Tuyo, tuyo. Dámelo. Tuyo, tú Agarra, agarra. No tengo, espera. Otra vez, otra vez. Tuyo. Alta. Tuyo. No tengo. Venga, vamos. Vamos, a, vamos a pilotar esto. Pero esta vez bien, eh. Uf, qué bien. Qué bien. Qué bien. A ver pongo enemigo, ahí, con los dos Dale Poco a poco, ¿eh? Si le quieres dar turbo a la recta, haga turbo ¡Al corte, al corte! ¡Al corte, al corte! Uy, uy yo no, no sé si llegamos ay, ¡Ay, ay, ay, ay! Poco a poco, poco a poco, ¿eh? no, no! no. Ahí, ahí. Ahí, recordando. Mira, mira cómo recordamos. Ahí, ahí. Recordamos, recordamos. Hijos de puta, no podrían haber hecho una puta carretera recta, no. Tenía que ser curva. Curva subcapliete. Tenemos que. Ahora, ahora. Sí, vamos a matar flipas, Sí, sí. Oh, no, por ahí no. Ahí. ¿Quién te a la derecha? Control. Poco a poco, ahí, ahora. Gira, gira, gira. gira, gira Uy, tira, tira, tira. Para pa adelante, pa para adelante, para adelante. ¿Lo este? Eh. ¿Lo este? Para adelante, eh. para atrás. Tira para adelante. Ahí, ahí. Yo giro, yo giro. Vale, vale, vale, vale, vale. No sé. No sé. dale. vale vale dale, dale, uff, control papi Wolf es, sal de ahí, Ahí, ahí, ahí. Mira. Mira. ahí. Tranque, ay, Mira ay, ay, que ay, ay, el coche Para atrás no, para adelante. Blaster. Ahí. Chocamos, chocamos, chocamos. ¿Han la carretera? Sí, pero no sé si llevan. No, no sé dónde llevan. ¿El fuego dónde ha ido? Ahí. ¿Ya ver, ves? No ¿Has ya? Ya ves. Tíralo. perdón por retraso, gracias dámelo todo papi ahí. vamos a empezar a vale. poner aquí dentro échale, ahí pero cuánto hay que poner por aquí espérate, te pongo un mechero, a ver carro, ¿no? ¿No se enciende? Espérate Esto tendría que... si sí, tú me poniendo hay, unas, hay unos termos A ver lo ¡Wow! Aparta Entiéndelo, va Oye, porro Ahí, dale Full, este está full Tierra, Voy <risa> Me he jalado, he Caer, caer, ahí Corra No hace falta cerrarlo, eh no, bueno, sí queda muy bueno Tuyo, tuyo Porro que porro si se entiende ya ¿eh? Hostia, hostia, hostia, hostia Espérate, que lo he cogido al revés <ríe> es Un poco, ¿no? Dale Vale, me tomo Pa' full Empata este. al otro Full, cool, eh. El todo está encendido. Solo hace falta ponerle machicha. Qué buena, espérate. Joder. Ahí, tuyo. Dale. Vale, ¿ahora qué? Ahora tenemos que encender esto. Vale. Ok. Y ahora, aquí hay unos expiradores. Todo este, mira. ¡Guau! Agárrate, agárrate. Que Nos tenemos que subir ahí. Vamos de respirador en respirador, ¿no? ¿Eh? Vamos de respirador en respirador. Ahí está. Vamos a hacer un poco de Wallride. ¡No! no ¿Qué ha pasado? Me caí para abajo. ¿De cuál? del tercero. Ah, pues ya está. Ya ¿Has llegado? ¡No lo hemos pasado loco!